Urbano, el Alfa en premios Juventud, o oh, no el premio Lo Nuestro, ¿cómo es? Pasó ahí, Villalona. ¿Eh? De dinosaurio lo pusieron ahí. Nuevo, ¿eh? Esto es increíble. El Alfa en premios los Nuestro, señores. El exponente urbano dominicano el Alfa fue confirmado para participar en uno de los segmentos artísticos de Premios Lo Nuestro 2021 en su edición Número 33, que se realizará el jueves 18 de febrero, en vivo desde la American Airlines Arena de Miami, Florida, y será transmitida por Univisión. El Alfa estará en premio nuestro junto a Sion y Leno, informó la cadena hispana de televisión estadounidense. Los premios de Univision reunirán varios homenajes y shows a múltiples artistas, pero antes de que el Alfa participe en esos premios, fuentes seguras de este programa indican que estaría... <coughs> Recibiendo su famoso y tan controversial Bugatti el próximo miércoles. Señores, eh. para los que decían que no, el Alfa va a comprar el Bugatti y va a estar en premio a lo nuestro. Ahí está. Estará en premio a lo nuestro. El Alfa, el jefe. Un tipo internacional totalmente. Gústele a quien no le guste. El Alfa está muy lejos, el alfa el jefe, muy lejos de lo que lo están criticando y esas son cosas que hay que admirar porque es dominicano y está poniendo la bandera en alto, con artistas internacionales, ya se cuela con esos artistas como, como si fuera parte de ellos ¿Eh? claro, los Grammy le faltan, pero ahí está activo activo, el alfa y dicen que el Bugari lo va a comprar el próximo miércoles vamos a verlo. El que criticó es cómo quedará el Bugari. Mírenlo ahí, señores. Están hablando caballá. El hombre va a comprar su Bugari. Eso no es que dique. Ya ustedes saben, mi gente. Que el alfa hay que dársela, dársela y bien dársela. Eso no es que dique. Tienen que dársela como es el alfa el jefe. Señores, tenemos un invitado. Vamos a pasar a otra información. Un invitado. Primero vamos a ver el video.